Bueno, vamos a preguntar, ¿habrá alguna forma, hay alguna táctica para poder conseguir alguna oferta o afrontar las deudas que quedan después de, de completar las listas de útiles escolares eh, para el futuro? ¿Cómo estás, Belén, de, de Valerza, de SAS Crédito? Ella es gerente de créditos de, de SAS Crédito. ¿Cómo estás, Belén? Bienvenida. ¿Cómo estás, Belén? Está, Belén? Bienvenido. Ya hay un nuevo año, Ajá. nuevo momento, después de carnaval, después de vacaciones, después sí. de todo... Ese proceso, y bueno, sí, tocaron comenzar las clases. Vos lo habías ah. anticipado, Belén. ¿Te acuerdas ya cuando bien, hablábamos dije. de las vacaciones? Sí. Nos dijiste qué cosa. Acuérdense que después comienzan las clases. Exacto, uh -huh. le dije: acuérdense cuando vayan a carnavalear, uh -huh. acuérdense cuando se vayan de vacaciones, que después viene el comienzo de clases y ahí empiezan a, a, a ver toda la consecuencia de lo que uno gastó de más en estos meses. Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, y bueno, pasó. Pasa, estamos hablando de que del año pasado ahora se estima que hay un aumento de los útiles escolares del 64%, 54% en indumentaria. Estamos hablando de que hay una diferencia de precios con respecto al año pasado. Y bueno, no yo no vengo a traerles ninguna fórmula mágica para, para no gastar en los útiles, pero sí darle algunos consejos como para que eh, nos ajustemos a, a la realidad de lo que nosotros nos toca vivir día a día. ¿no? O, sea, o sea, se puede, digamos, se puede acomodar un poquito, como para no agarrarse la cabeza, como fuera de aire y charlábamos, ¿no? De sí. cuánto vale una mochila carrito, cuánto valen las zapatillas Bueno, esta mañana temprano con Nancy hablamos de la inflación de febrero del 4,7% a nivel nacional, digo, y ahí te das ya. cuenta que la indumentaria seguramente ha subido, los útiles claro. han subido, eh, sí. está, está complicado. Y de un año al otro, por lo menos esos son los porcentajes promedios que se, que se manejan en un kit sí. básico, estoy hablando, ¿no? Claro. Porque no, no hablemos de otros pedidos, de, a mí particularmente, que le debe, haber pasado, le debe estar pasando a muchos padres, que nos van pasando otras listas de útiles... A medida que van cursando las, las materias o las clases los chicos. Uh -huh. Entonces. Sí. Eh, claro, porque en el transcurso del ciclo lectivo te van pidiendo también distintas cosas, ¿no? Exacto. Que la carpetita, que el librito, que, que fíjate el... con esto, que o sea, no solo tenés el gasto básico, sino además tenés durante todo el año, no sé, las fotocopias, o sea, vas gastando también. Los gastos recurrentes que por ahí uno sí. tiene. Y, y lo primero, voy a dar ahí un par de consejitos. El primero que yo les daría es. Reutilicemos lo que no se terminó de utilizar uh -huh. el año pasado. Uno bueno, por ahí este, ve el cuaderno con unas cuantas hojas escritas y dice ya no sirve y si le quitas las hojitas del cuaderno, uh -huh. lo forrás bien, queda como nuevo. No no no quiere decir de que vas a ser mejor o peor padre, mejor o peor madre por darle a que reutilice lo que no terminó de utilizar sí, pero, tu hijo. Eh, ¿no? y ahí, ahí voy a ir un tema, Belén. Eh, por ahí es más complicado, te digo porque me ha pasado. De que vos decís, bueno, compraste algún eh, cuaderno de más en el año anterior y decís, bueno, eh, papi, mami, eh, utiliza este del año pasado que eh, no tiene algunas hojitas escritas o capaz que está limpio, está lindo. Y viste que los chicos cuando arrancan sobre todo las clases quieren ir a mostrar todo lo nuevo. Entonces por ahí como que... Eh, se complica, los chicos por ahí no entienden tanto de la realidad como eh, la vivimos nosotros, digo, se complica un poquito más ahí. Sí, se complica un poquito más, pero de todas maneras los chicos con volver a clases, creo yo, y relacionarse con sus compañeros, y, y por ahí se van a olvidar del cuaderno. Uh -huh. Si uno o dos cuadernos de los tres o cuatro que usan claro, no son, son nuevos Ajá. completamente, tampoco les, les, les va sí. a ir peor en la escuela, ni mucho menos no, no, por todas supuesto, esas cosas. Por supuesto igual sí, son cosas que uno por ahí uh -huh. eh, siente o piensa cuando cuando tiene a sus hijos pero bueno el reutilizar algo uno sube una cartuchera tal vez no un cuerno pero sí reutilizar una cartuchera que está en buen estado claro este o la mochila ¿Sí? o, o las carpetas viste a partir de cuarto grado que ya empiezan a usar carpetas que uno con un simple forro lo, lo va cambiando, lo vas modernizando uh -huh. exacto y, claro. sí, y sí, ahí sí, ya ya vas ahorrando Así te ahorres una dos carpetas de cinco que tengan que utilizar, ya o sea, son una dos menos, y uh -huh. estamos hablando de uh -huh. eh, unos 500 pesos menos, claro. 600 pesos claro. menos de uh -huh. lo que gasten en el kit escolar. Claro. sí. Entonces, este bueno, reutilizar lo que son útiles, uh -huh. que no se terminaron de, de gastar, digamos, del año pasado. Eh, es una buena es, opción. Es una muy buena opción y una opción que se ajusta a la realidad que estábamos pasando hoy, porque. También tengamos en cuenta de que algunos tenemos un hijo, otros tienen dos, tres, cuatro hijos uh -huh. y la verdad es que se complica se cada complica. vez más. Uh -huh. eh, después otro, otra cosa que yo se los digo siempre cuando hablamos de créditos, de comprar algo, de adquirir una deuda, caminemos, busquemos precios, uh -huh. busquemos presupuestos, busquemos a dónde don, podemos conseguir tal vez una cosa más barata, otra cosa más barata en otro lado, otra estrategia también que he visto que se han hecho mucho en los grupos de WhatsApp de las mamás este es eh, a coordinar y comprar de a tre, tres cuatro mamás juntas por mayor o sea Divide comprar una gases, caja sí. de, de lápices negros y todo eso y se lo dividen claro. eso también está bueno eh, y ya que están los grupos de WhatsApp y de un año a otro los compañeritos no cambian, las mamás somos siempre uh -huh. las mismas más o menos sí. entonces eso también está está muy bueno para poder ahorrar y hacer compras por mayor. Recuerden claro. que los precios por mayor generalmente Siempre son más bajos claro, que por ¿no? menor. Sí, sí, sí. Eh, otra cosa que, que por ahí es priorizar la utilidad a que sea algo bonito, claro. ¿no? Porque por ahí una tijera de algún personaje de moda corta lo mismo que una tijera claro, normal. Claro, que es más barata? Claro, lo, sí, sí, sí, sí. Y eso también, uh -huh. este. Es importante que uno lo vea porque por ahí el personaje de moda que tiene una tijera, una cartuchera, algo nuevo, hace que el simple hecho de que tenga ese personaje eh, le aumente el precio hasta un 500% al, a lo que es la, el producto en sí. Claro. sí. En calidad sería lo mismo, la única uh -huh. diferencia es el... Bueno, ahí el es importante salir a comprar en el caso cuando tocó ahora, antes de arrancar las clases, o por ahí capaz que queda, como decíamos, algo ahora, salir a comprarse los chicos, ¿no? Porque ah. eh, se, salís a comprar y los chicos ven la, la tijera, no sé, del spider spider-man o de Iron Man o, de, o los, sí, sí. de lo que sea, y, y, ah, yo quiero eso, y viste que, como decís, es claro. más cara, lo mismo que los cuadernos y lo mismo que San. las cartucheras. Sí. Salir a comprar, mamá, papá, o mamá sola, papá solo, digo, pero sin los chicos porque... Es importante, sí, igual... Eh... La, la, la, la, la economía personal o las finanzas personales es algo que no te lo enseñan generalmente en la escuela, viene de la casa. Uh -huh. Y por ahí, a ver, hay chicos son muy chicos, pero hay edades donde donde ya empiez, pueden empezar a entender de que la utilidad del producto en sí es la misma. Claro. Eh, por ahí si sí no hay mucha diferencia entre algo que es muy bonito y algo normal, podéis optar por lo bonito uh -huh. pero cuando la diferencia es muy grande ellos tienen que empezar a entender porque es la manera que uno empieza a, um, a, formar a formar también me parece, a ¿no? esas personas que Perfecto. no queremos que se endeuden, uh -huh. que no que, que tengan fondos fondos de ahorro y todo lo que venimos hablando durante sí, el y año. Y comprender la, la realidad también eh, en la que uno vive, es la, la realidad de la familia. Creo que también, o, o quizás no estamos aquí dando una clase de, de, de, de crianza, pero quizás sí priorizar, bueno, está bien. Vamos a esto, gastamos en esto, pero en lo otro vamos a lo ahorrar un poquito. Claro. Compensamos claro. Con, con algún otro uh -huh. gusto que en realidad siempre es tratar eso, de, de, de, de priorizar una utilidad y no el, el lo que sea bonito. Y claro. también hablando de eso, es darle una prioridad a la calidad y no a la marca. Si bien a veces es cierto que la, que la marca es sinónimo de calidad, porque vos sabés uh -huh. que es de buena calidad. Hay productos que no son tan comerciales, que no, que no están tan industrializados, eh, que tienen una calidad parecida o igual a, al, a la marca y sin embargo cuestan mucho más barato. Eso, claro. por ahí leyendo un poco el, el, la elaboración o cómo está elaborado el producto y, y ahí viendo un poco de... de de que no conozco la marca, está bien, pero mira está elaborada de la misma manera que esta, uh -huh. que yo sí la conozco, sí. que es una marca súper conocida, y, pero esta cuesta cuatro veces más que esta. Uh -huh. Y bueno, por ahí este optar por eso. Siempre, obviamente, cuidando de que haya una buena calidad, uh -huh. fijándonos este de que los productos sean más o menos este de la misma claro. elaboración y todo lo que nosotros necesitamos, uh -huh. ¿sí? sí. Pero bueno... La realidad es esa. Igual no nos olvidemos que también hay precios cuidados en útiles escolares. Sí. Así que, hablando de eso también, por ahí algunas cosas que puedan salir de los precios cuidados, que a veces son productos de marca, otras veces no. Uh -huh. Entonces, eh, hacer una combinación de eso, no nos olvidemos que kit Escolar está entre 3.000 a 9.000 pesos, en, según la, las librerías. Uh -huh. O sea, entonces, eh, de 3.000 a 9.000 hay mucha diferencia igual. Claro. Entonces, eh, optimizar eso, darle prioridad a algunas cosas que después, en el transcurso del año, eh, los chicos van a escribir igual, van a cortar uh -huh. igual la, las hojas, van a pegar de la misma manera las hojas. Uh -huh. Y bueno, a veces, solo a veces, tenemos que que elegir el, la utilidad y no que sea algo bonito uh -huh. o no sea todo nuevo algunas veces eh, también tienes la posibilidad de comprar manuales del, del año anterior claro. sí. de, de los que uh -huh. pasaron al grado siguiente Sí, y, y también... lo vas borrando, ¿viste? Cuando cuando te hacían eh, resumir con lápiz sí. y después sí. comprabas el libro usado y tenías que ponerte a borrar todas las anotaciones. Pero bueno, es un manual que va a servir lo mismo, uh -huh. que, que va a tener la misma utilidad y que va, va a cumplir su función que es enseñar ¿no? a, a, a los chicos. Esa es la idea y la idea es que tampoco que los chicos vuelvan a la escuela se vuelva un peso, sino claro. más bien una alegría de que estamos educando uh -huh. y que estamos aportando la educación de nuestros familia entonces quitar un poco el peso ese de oh, volvieron las clases los gastos y todo eso bueno nada ahí siguiendo alguna alguna de estos consejitos capaz que les siga alguno le sirve a uno alguno le servirá a otro pero la idea es eh, llegar a, a a darles un poco de la realidad venimos de un carnaval venimos de unas vacaciones que seguramente todas las necesitamos y uh -huh. nada Sí, Ay. sí. más allá, a todos nos cuesta, ¿no? A todos cu a les cuesta comprar, si se quiere, distintos artículos, desde la zapatilla, uh -huh. el uniforme, eh, todo. Todo es realmente un, un gasto. El transporte también, vuelven o sea, los, los gastos en, en colectivos, en los compartidos, así que bueno, bueno es, es un conjunto. Y sí, y bueno, nada, y principalmente contarles, chicos, de que ...hemos tenido muchísimos, este, muchísimas consultas... ...si damos uh -huh. préstamos para que hagan la compra del kit escolar... ...para uh -huh. que hagan la compra de los útiles... Uh -huh. ...en SAS créditos pueden... ...todos los que son empleados públicos de la provincia... Uh -huh. ...pueden sacar su préstamo personal... ...con las tasas más bajas del mercado... Bien. ...y eh, hacer la compra completa del indumentario... ...y los útiles para los chicos. ¿Qué, ¿Qué se necesita para sí. acceder, por ejemplo, a, a un crédito? Ser empleado público de la provincia... Uh -huh. ...tu DNI, sí o sí... No, no podemos otorgarlo y eh, eh, trámite de, dependiendo de cuál de las mutuales que trabaja con nosotros uh -huh. pertenezca. ¿sí? Tenemos a ADEP, P.L. este la policía de la provincia. Así uh -huh. claro. o sea, que cualquier cosa nos llaman por teléfono, nos buscan en redes sociales y nosotros los asesoramos y les indicamos a dónde se tienen que dirigir. Eh, ¿Están trabajando de manera normal ahí en, en las oficinas? ¿Está ahí en la calle Alvear? Necochea. Eh, necochea, perdón, necochea. Necochea 469, local 1, de 830 uh -huh. a 13 y de 14 a 17 horas. ¿Algunos a viernes? De lunes a viernes Bien, al lado de un conocido supermercado sí, ahí está, ahí está. Me está. De lo van a yo... lo van a poder uh -huh. encontrar perfectamente y si no lo buscan en las redes sociales ahí en el graf está saliendo el número telefónico también para uh -huh. poder comunicarse y así hacer las consultas sí. para para uh -huh. los créditos correspondientes que tienen las, las tasas más bajas gracias Belén gracias, gracias a ustedes chicos te esperamos acá en este nuevo ciclo de 7 a 9. Belén, Sosa Talima de, de Sas Crédito, acompañándonos, da, dándonos algunos consejos también y